Buenas tardes, bienvenidos a nuestra Educharla de hoy dedicada a la atención y educación en la edad infantil. Una nueva ley educativa siempre trae cambios en todas las etapas de enseñanza. Hoy en nuestra Educharla vamos a centrarnos en la educación infantil, no solo comentando las novedades más importantes que trae, sino hablando del impulso a las nuevas metodologías que se está llevando a cabo en los últimos años. Para comentar estos cambios y avances tenemos hoy a dos invitados muy especiales. Katy, Katy Navarro Guillermo, nuestra primera invitada, es maestra de educación infantil en el CEIP de San Agustín en Casas Ibáñez, Albacete. En la actualidad es asesora técnica docente en el INTEF y colaboradora en el desarrollo curricular de la competencia digital. Se define como una maestra inquieta y en continuo aprendizaje. Le apasiona fomentar el uso de las TICs y la robótica en su aula a través de metodologías activas por el placer que proporciona ver a los alumnos emocionarse y aprender disfrutando. Formadora de maestros en el uso de las TICs, metodologías activas y robótica, colabora en diferentes centros de formación del profesorado. Además es tutora en red de cursos del INTEF, curadora y dinamizadora de diferentes MOOCs. Desde el año 2013 forma parte de la Asociación Espiral, con una comunidad educativa comprometida con la educación y la tecnología, donde ha coordinado varios proyectos de importante calado entre la comunidad educativa. Buenas tardes, Katy. Hola, buenas tardes Estela. Encantada de estar aquí, gracias por invitarme y madre mía, estar con Rubén es un auténtico placer. Efectivamente, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado que es Rubén Molinero Malvido, maestro en educación infantil, primaria y educación física, licenciado de ciencias de la actividad física y deporte, coordinador TIC y de formación en el CEIPA la desde el 2013, colabora con los centros de formación del profesorado de la comunidad autónoma de Galicia como formador de formadores, en, de profesores, disculpa, en temas relacionados con tecnologías educativas, así como en metodologías activas, como el aprendizaje cooperativo, ABP, gamificación y desarrollo de la creatividad. A lo largo de los últimos años su labor ha sido reconocida en varios momentos a través de la consecución de varios premios y en 1919 fue incorporada al grupo de profesores distinguidos de Apple por su uso de la tecnología en educación infantil y primaria. Vamos, que casi me quedo sin aire para presentaros. Menudo currículum tenéis los Buenas, Buenas tardes. tardes Rubén. Buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer también para mí estar con, con vosotras y con Katy, a la que le tengo un gran aprecio. Se nota que, que, que va a ser una charla muy divertida y, y con muchas ganas de compartir cosas con, con todas vosotras y vosotros. Muy bien. A todos los que nos estáis viendo en directo, recuerdo que podéis participar a través del chat que atiende nuestra compañera Inmaculada Plaza. Buenas tardes, Inma. Buenas tardes, Estela, y buenas tardes a nuestros invitados. Animamos desde aquí a participar a todas las personas eh, que nos siguen en directo desde el chat. Muchas gracias. La educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad. ¿Cómo es trabajar con niños y niñas de, de esas edades, Katy? Pues trabajar con niños de estas edades es muy gratificante es algo mágico, es el placer de ver a tus alumnos aprender disfrutando cada día. Pero claro, para conseguir esto es necesario que la educación gire en torno a un enfoque competencial, entendiendo esta no como una mera transmisión de conocimientos, sino como la necesidad de dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. Eh, como docentes debemos conocer eh, cómo aprenden nuestros alumnos, los diferentes estilos de aprendizaje para poder crear entornos educativos eh, que nos permitan ofrecer una eh, enseñanza personalizada. Se le deben proporcionar diferentes contextos en los que puedan pues, no solamente manipular o experimentar, sino también ofrecerles la posibilidad de crear, investa, in, inventar, investigar. Y en todo esto desempeñan también un papel esencial las metodologías activas. Es fundamental trabajar pues, por proyectos, por aprendizaje servicio, por gamificación, bueno, a través de gamificación. Y siempre debemos partir de los intereses y necesidades de nuestros alumnos. Es sobre todo porque si partimos de estos intereses, pues vamos a proporcionar experiencias con, un, con gran potencial educativo. Van a ser experiencias que los van a sacar del trabajo mecánico y por lo tanto van a despertar su interés, su motivación, su curiosidad y ojo, no solamente van, van a aprender o van a disfrutar ellos, sino que también vamos a disfrutar nosotros porque también vamos a hacer las cosas de un modo diferente. Muchas gracias, Katy, por esta maravillosa introducción a lo que significa la, la educación en esta etapa de infantil. Rubén, te toca. Como experto en la introducción de las tecnologías digitales en el aula de infantil, me gustaría conocer tu punto de vista sobre este tema. ¿Qué aporta la tecnología en esta etapa de la educación? ¿Qué ventajas e inconvenientes le ves? Bueno, como cualquier elemento que introduzcamos en un aula, pues puede tener aspectos positivos y negativos dependiendo de, de cómo lo usemos o dependiendo del, del enfoque. Como bien ha dicho Katy, todo lo que introduzcamos ahora mismo en el aula tenemos que hacerlo desde un enfoque competencial, es decir, que sirva para el alumnado a desarrollar sus competencias basándose en procesos, no en contenidos ni en conceptos, aunque estos no dejan de ser importantes. Aspectos positivos y negativos tienen muchos. Pues negativos, vamos a empezar con los negativos para quitarnos los de en medio porque, lógicamente, en esta charla nos vamos a centrar en lo positivo, que, que es mucho más que lo negativo. Pues lo negativo es, que dependiendo de cómo las usemos, podemos eh, llegar a, a concebir la tecnología como un eh, anestesiante de nuestro alumnado si lo enfocamos desde un enfoque pasivo. Seguro que todos eh, y todas habéis visto en la actualidad, pues niños en un parque mirando una tablet, niñas en un restaurante mirando un móvil, eh, completamente aislados del contexto, completamente absortos en una realidad completamente paralela a la que están viviendo. Y eso es un aspecto de la, de la tecnología que puede ser un poco dañino para nuestro alumnado, que puede ser un poco perjudicial, aunque a priori parezca positivo para su entorno, ya que el niño está tranquilo, está distraído, está dejando hacer vida a sus padres, madres, familiares pero es un enfoque que desde las escuelas no deberíamos, pues ya no digo tolerar, sino aceptar, sino que debemos utilizar la tecnología para todo lo contrario, es decir, para hacer que el alumno se, con, se conecte más con su medio, con su entorno, con su realidad, que sea capaz de interpretar la realidad a través de la tecnología. En resumidas cuentas, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues de que desarrollen su competencia digital, cómo la tecnología les puede ayudar a ser más, a conseguir más y a crear más. Y a ser unos, unas personas, unos agentes activos que a través del de uso de las tecnologías consigan pues mejorar un poquito la, la sociedad. Por eso, resumiendo, lo negativo es que lo aísla, pero lo positivo es que lo conecta. Por eso tenemos que tener muy claras estas dos, estas dos variantes o estas dos vertientes. Perfecto. Eh, Katy y Rubén, hablando de tecnologías y de innovación vemos que, que la LOLOE trae novedades al respecto, ya que incluye el tema de la alfabetización digital en la etapa infantil. ¿Qué nos podéis contar? Eh, en particular, nos interesaría saber um, qué se trabaja exactamente en educación infantil, qué se espera que adquieran los alumnos al finalizar la etapa, um, que nos expliquéis un poco estas cinco áreas de la competencia digital, eh, de esto que, que nos... Te interesa muchísimo. Eh, Katy, puedes empezar tú, ¿te parece? Perfecto. Bueno, pues la nueva ley de educación, la LONLOE, en su preámbulo destaca la importancia de la competencia digital eh, para, eh, en, en, para reforzar la equidad y la capacidad inclusiva de, del sistema. Eh, como novedad incluye la alfabetización digital desde las primeras edades. Esto quiere decir que se introduce eh, como un nuevo lenguaje eh, desde el primer ciclo de educación infantil, al igual que se trabajan el lenguaje plástico o el lenguaje corporal, pues se incluye como un lenguaje más, como una forma de comunicación, de, de expresión y que a su vez va a contribuir también al desarrollo integral de, del alumno. En cuanto al desarrollo de la competencia digital, pues no se debe entender como el dominio de diferentes herramientas digitales o aplicaciones, sino que es, eh, es el uso responsable, seguro, creativo de los recursos digitales eh, como para alcanzar los objetivos de aprendizaje, para la inclusión y la participación en la sociedad. La competencia digital se estructura en cinco componentes o áreas competenciales. La primera de ellas está orientada a la alfabetización digital o al tratamiento de la información. Eh, otra al, a la comunicación y la colaboración a través de medios digitales. Eh, la, la, la creación de contenidos digitales y dentro de este contenido se incluye eh, la programación también. Y también hay una parte o un bloque eh, orientado a la seguridad. Lo que se pretende es desarrollar en nuestros alumnos, pues entre otras, competencias de ciudadanía digital, de resolución de problemas, de privacidad, protección de datos. En el caso de la etapa de educación infantil, en cuanto al primer bloque de alfabetización digital o tratamiento de la información, eh, lo que se pretende conseguir al finalizar esta etapa es que los niños sean capaces de acceder y buscar información eh, o datos para resolver diferentes retos o situaciones que se le planteen en el aula, identificando la información relevante previamente seleccionada por el docente y que se vayan familiarizando pues, con los navegadores o buscadores de, de internet. Perfecto. Rubén, eh, ¿cómo, ¿cómo desarrollas este tratamiento de la información en el aula? Bueno, la, la tecnología lo, tiene la, la posibilidad de facilitar un poquito las cosas. Si miramos la vista atrás y si pensábamos cómo vivíamos hace 20, 15, 10 años, ahora mismo, o hace, hace dos años, sin irnos muy atrás, o hace seis meses, tenemos aplicaciones tecnológicas que nos facilitan muchísimo la la vida. Y eso para el alumnado infantil, aunque la tecnología, como decimos, tiene que ser usada con mucha mesura y mucha, y mucho, mucha razón, pues la tecnología facilita eh, labores que para ellos por su corta edad, pues no son muy autónomos. Por ejemplo, para acceder a información, como podemos ver en, en alguna de estas fotos, a través de códigos QR el alumnado puede acceder rápidamente a lo que decía Katy acceder a información previamente seleccionada por el, por el maestro de manera muy sencilla, ir introduciendo en el, introduciéndose en el uso de navegadores, pero de manera muy guiada. Tenemos que partir de la base de que nuestro alumnado no sabe leer, no tiene por qué leer hasta los seis años, ni siquiera eh, pasados los seis años. Y, y para ellos es muy difícil acceder de manera autónoma a la información. Con una herramienta como, el, como los códigos QR, podemos ver en, en, los, en el siguiente vídeo cómo, cómo van a poder, pues, desde escuchar un cuento, acceder a un cuento que está colgado en, en internet o acceder a distintos vídeos que van a tener información que luego van a, poder, van a poder compartir con el resto de la clase, que van a poder, van a poder hablar. Aquí estamos viendo cómo tenemos pues, diferentes, diferentes códigos QR en la biblioteca de aula, por ejemplo. Y ellos, pues, son capaces de enfocar el QR y lanzar el cuento que quieren escuchar. Como vemos ahí en, en esa foto, en la foto en la que están compartiendo una tablet y un, y un libro, no, no son elementos excluyentes, ¿vale? Podemos tener perfectamente dos niños en clase, uno viendo un audiocuento y a su lado otro niño viendo ese mismo cuento, pero leyendo, ya que tenemos diferentes niveles de, de competencia en clase, niveles de diferentes niveles de desempeño y la tecnología también nos ayuda a igualar. El que sabe leer es capaz de leer el libro y el que no sabe leer pues es capaz de escucharlo a través de la, de la tablet, trabajando así a través del, del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje, que intenta eh, dar las mismas oportunidades a, a todo el alumnado. Otra parte también que nos ofrece la tecnología sería lo que está basado en realidad aumentada y realidad virtual, que es una manera de acceder a la información de una manera bastante inmersiva, bastante en primera persona. Podemos ver cómo los niños utilizando la tablet pueden conocer pues, diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Vamos a ver ahora eh, otras fotos donde se ve cómo están cargando, estos sí son los QR, que ya hemos visto, pues, cada QR está enlazado a una parte del cuerpo a la que acceden a un vídeo que tiene una información, ¿vale? Ahí veis que automáticamente, pues, ya la... La tablet ya conecta con el vídeo que es, ¿vale? Y ahí tienen la, la información. Y si vemos las siguientes fotos, en las que van a utilizar la realidad aumentada y la realidad virtual, pues ahí vemos pues, cómo pueden ver las partes del cuerpo, acceder a una información que de manera visual a través de un libro sería fácil para ellos si supieran leer, pero como bien dijo Katy, también tenemos que meter el aspecto manipulativo y el aspecto concreto y tangible para este alumnado, pues a través de la realidad aumentada vale la siguiente ahí podemos ver pues cómo funciona el cuerpo humano por dentro a través de una camiseta que carga que carga el cuerpo o cómo pueden ver cómo es un cerebro utilizando un disparador de realidad aumentada o podemos ver también más adelante pues, cosas relacionadas con los planetas ahí están viendo pues un planeta pues es una manera también de acceder a la información a través de la, de la tecnología Bueno, me quedo alucinada de las cosas que hacéis en infantil, ¿eh? Es tremendo. <risa> Katy, ¿cuál sería el siguiente componente? Espera, Estela. Ah, perdona, perdona, disculpa. Sí, sí. Nada, disculpa, disculpa. Te quería preguntar por el siguiente componente de la competencia digital. Pues el siguiente componente es la comunicación y colaboración. En este caso, este componente, en, esta, en la etapa de Educación Infantil, lo que se pretende es que estos alumnos eh, conozcan diferentes medios de comunicación digitales, como por ejemplo, el, el email, o las videoconferencias, o el, el aula virtual. Y eh, lo que se pretende es que, por ejemplo, sepan eh, participar en una videoconferencia, que sean capaces de encender y apagar la cámara, o el micro, o incluso que levanten la mano para, para, para hablar. Raúl, ¿qué, ¿qué actividades en el aula habéis desarrollado en relación a esta competencia? Bueno, en esta, esta competencia, vuelvo a repetir lo mismo, como nuestro alumnado no sabe leer, pues muchas veces les es difícil comunicarse a través de una carta, de un escrito, de un de un medio un poquito más más formal y aquí como bien dice Katy tenemos un abanico de herramientas que permiten la comunicación que por suerte o por desgracia durante el confinamiento que hemos vivido en los últimos meses pues han utilizado y han aprendido vale yo mis hijos sin ir más lejos pues compartieron muchos cuentos con sus abuelos por videoconferencia vale sí. y esto pues no puede estar también ajeno al colegio el colegio tiene que también educarlos y ayudarles a formarse en la competencia de poder usar esto. Como bien dice Katy, pues resolver las dificultades que pueda surgir, encender la cámara, apagar la cámara, respetar turnos de palabra. En el cole, ¿qué venimos haciendo? Pues ya desde antes de esta situación pues hemos utilizado mucho las audiocartas o las videocartas, perdón, que tenemos algún vídeo por ahí en el que los peques de de cuatro años, pues piden, piden algo a alguna persona, pues en este vídeo que si nos pone Jesús lo, lo vemos, pues vemos, a, aquí tenemos una videocarta, ¿vale? No es en tiempo real, es decir, no hay respuesta, sino que primero la grabamos y luego recibimos la respuesta, en el que en este caso concreto, por ejemplo, pues necesitábamos para hacer una receta, necesitábamos unos ingredientes, y teníamos una mamá de clase que trabajaba en un supermercado, entonces le pedimos, por favor, a ver si podía eh, pues, hacernos la, la compra, ya que a nosotros no será, no será difícil. Veis que los lenguajes se, se mezclan, no solo utilizan lo visual, no solo utilizan lo sonoro, también hay apoyos visuales, utilizamos, eh, como veis, ahí pictogramas para apoyar lo, lo que dicen, desarrollamos el, el lenguaje oral, que es muy importante, ¿vale? mucho más allá que el escrito en estas edades, ¿vale? Antes de aprender a leer y aprender a escribir, hay que aprender a hablar y configurar discursos. Y en la siguiente foto que nos va a poner Jesús, también podemos ver cómo también nos permite comunicarnos más allá de nuestro entorno más cercano y podemos establecer contacto con personalidades y con personas muy importantes de su, de su entorno, como por ejemplo, pues pues la ocasión que recibimos un vídeo de, de Pedro Duque en el... En el ¿no? ¿es lo siguiente? Ah, ahí está. La, la ocasión que recibimos un vídeo de, de Pedro Duque, pues contándonos cómo era la experiencia de ser un astronauta, ¿vale? No pudimos hacer una videoconferencia, lógicamente, porque la agenda de, de Pedro Duque es muy, muy, muy compleja, pero sí que conseguimos nosotros enviarle unas preguntas y él nos mandó las respuestas y, y es una manera de, de cómo la comunicación y la colaboración, esa segunda dimensión de la competencia digital, pues también tiene cabida en, en educación infantil. Katy, eh, vamos al tercer punto de la competencia digital. <risas> Venga, nuestra es El tercer bloque es sí. el de creación de contenidos digitales. Eh, aquí lo que se pretende o lo que se espera desarrollar en los alumnos de la etapa de infantil, es que conozcan y utilicen diferentes herramientas digitales. Pero herramientas pues, que sean muy sencillas, gráficas, muy visuales, y que las utilicen eh, para expresar ideas, sentimientos, emociones, conocimientos. Como os he comentado antes, dentro del bloque de creación de contenidos se encuentra también la programación. Eh, en este caso, pues en la etapa de educación infantil se orienta a que se inicien en los fundamentos de la programación y en la resolución de tareas a través de secuencias de acciones ordenadas y lógicas. A ver, Rubén, ¿qué, qué, ¿cómo aplicamos esto en el aula? Bueno, pues este sin, sin lugar a dudas es la dimensión de la competencia digital que a mí más me gusta y más me, me llama y la que más venimos trabajando en el, en el colegio, todos los profes y profesores y profesoras, maestros y maestras que, que, nos, que nos gusta este, este mundo de la tecnología en educación, realmente las posibilidades de creación digital que nos permiten ahora las herramientas tecnológicas a nivel infantil, primaria, secundaria, etcétera, son brutales. ¿vale? Ya en los últimos años pues, se han publicado películas en el cine grabadas simplemente con un móvil. Eh, realmente las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance son muy, muy potentes, son muy accesibles para todo el mundo. E incluso para, para nuestro alumnado infantil, pues podemos hacer un montón de cosas. Pues desde crear sus propios juegos, como usando herramientas como Geniali o como Tiny Tab, que tenemos aquí un vídeo donde se demuestra cómo los niños no solo juegan, sino que crean sus propios juegos eh, introduciendo los conceptos, contenidos y, y áreas que el maestro quiere. ¿vale? Ahí, por ejemplo, vemos cómo los peques están creando un juego de preguntas y respuestas sobre el reciclaje de tal manera que para poder jugar primero van a tener que hacer el juego y para poder hacer el juego van a tener que aprender sobre el reciclaje porque lógicamente yo no puedo hacer una pregunta sobre algo que no conozco entonces aquí digamos que el aprendizaje ya va un pasito más allá no solo es eh, demuéstrame lo que sabes sino aprende esto para hacer algo más para configurar una pregunta o para Hacer cómo preguntarías esto, cómo plantarías un reto, cómo, ¿vale? Incluso con niños de 3, 4 años, 5 son estructuras muy sencillitas que pueden, que pueden, ir, que pueden ir asimilando. Eh, como ya dije, hay películas que se graban con el móvil y teniendo un dispositivo móvil en clase, ya no digo una cámara, pero un móvil, una tablet, podemos hacer un montón de, de cosas a través del, como decía Katy, el... La alfabetización múltiple, podemos enseñar muchos, a utilizar muchos lenguajes y el lenguaje audiovisual yo creo que ahora es uno de los lenguajes más universales que hay. Todo lo que tenemos en nuestra sociedad es audiovisual, todo nos entra por los ojos, todo va acompañado de sonido. Ya es raro, es decir, sigue habiendo imagen por un lado, sonido con la radio por otro, pero al final todo es audiovisual, todo está en pantalla. Y con el alumnado infantil, pues podemos crear también creaciones audiovisuales muy potentes, como por ejemplo animaciones, animaciones a partir de sus dibujos. Hemos creado pues un montón de, de vídeos como este, esta historia de la Bestruz, como Italuz, pues adaptaciones de cuentos hechos a partir de dibujos de los niños, en los que no solo dibujan, sino que luego. Crean la obra en digital moviendo, animando sus dibujos, añadiéndole voz, ¿vale? haciendo todo de manera también cooperativa, que es una dimensión muy importante del, del aprendizaje, trabajar en equipo, ¿vale? la tecnología favorece bastante el trabajo en equipo. Luego tenemos también otro tipo de animación, no como este vídeo de los dibujos, sino el siguiente, en el que trabajamos el stop motion, utilizando eh, animación de objetos inanimados vale a través de de la creación de diferentes animaciones, pues a través de fotografías. Vemos que, aunque trabajemos con tecnología, el trabajo, digamos, manipulativo, instrumental, tradicional, plástico, sigue ahí. Y ahí podemos ver un poquito, pues, como la competencia digital, ellos aprenden a hacer sus fotos, ¿vale? Para hacer lo que es el stop motion, que es una animación a partir de, como ya he dicho, de objetos inanimados, en la que foto a foto foto a foto, pues se va haciendo... Una, una animación como si hubiera como si hubiera movimiento también aunque todo es muy audiovisual y muy con vídeo y sonido también el componente de creación de imagen literario también es muy importante vale en infantil como bien dije no queremos que aprendan a leer pero van a acabar aprendiendo a leer en 5, cinco, en 6 cinco, en años incluso en 7 entonces es muy importante utilizar la tecnología para crear eh, materiales eh, literarios podemos decirlo vale pues desde cómics como tenemos aquí diferentes fotos cómics creados por ellos protagonizados por ellos vale tenemos ahí sus, sus propios recursos que van creando que luego crean en la biblioteca de aula sobre todo lo más importante que ellos mismos protagonizan vale no solo crean la historia sino que la viven haciendo así el aprendizaje muchísimo más más competencial y luego por otra parte de manera paralela o de manera complementaria, aparte de todo esto que hemos visto de creación audiovisual, literaria, etcétera, etcétera también tenemos la parte que dijo Katy, que ahí Katy y yo coincidimos que somos dos enamorados del pensamiento computacional y de la programación y, y de los beneficios que tienen en el alumnado más pequeñito, porque consideramos que aprender a programar te, te prepara para aprender a pensar, vale y es muy importante aprender a pensar. Y tenemos pues, un montón de actividades para, para utilizar esas dotes de programación que tiene nuestro alumnado, pues desde juegos de mesa, que no son herramientas tecnológicas, pero nos preparan para luego utilizar una tecnología más, más digital, por así decirlo. Tenemos robots, ¿vale? Aquí podemos ver diferentes fotos de, de varios juegos de mesa, pues diferentes fotos de varios robots cómo podemos crear naves espaciales a través de, de usar herramientas, herramientas tecnológicas sencillitas, como unas pequeñas piezas de hardware que se llama Crafty Robot, que le dan movimiento a, a las propias creaciones del, del alumnado. Ahí veis pues, como una creación en 2D, una simple eh, nave con troquelada, por así decirlo, que van a colorear, recortar, que van a a luego a darle forma, como las, pues los juguetes de cartulina que, que hemos utilizado todos de, de pequeño, pues pegándole una pequeña piecita y cargándola en una power bank que todos tenemos por ahí perdida alguna, una, una batería de estas portátiles, pues la creación que hizo el alumnado pues toma, toma forma. Luego tendremos otros, otras herramientas tecnológicas un poquito más complejas, como el Scratch, como los robots, que, nos, que les permitirán programar y ir un pasito más allá y desarrollar pues unas unas habilidades de pensamiento computacional más, más complejas pero pero realmente el, también la dimensión de la robótica está está ahí le voy a pasar la, la palabra a Estela porque Estela como no me cortes yo si hablamos de robótica y como le pase la palabra a Katy nos quedamos ahí entonces eh, bueno, pues te, te corto, pero es que me quedo ahí alucinada con las cosas tan, tan chulas que hacéis en el aula a estas edades. Eh, Katy, vamos a hablar del siguiente componente de, de la alfabetización digital, que es la seguridad en la red. Coméntanoslo rápidamente. A ver. Este componente se orienta a que el alumnado identifique acciones en el uso de los dispositivos que son perjudiciales o que pueden ser perjudiciales para su salud, como por ejemplo pues, el uso prolongado o la distancia que haya entre el ordenador o el dispositivo móvil y ellos, o también eh, la postura que adoptan a la hora de utilizar o el ordenador o los dispositivos móviles. Pero también está orientada a desarrollar hábitos eh, sostenibles y... y oh, o un consumo responsable y sostenible, eh, que sean capaces de utilizar la tecnología, pero que cuiden pues, la iluminación, el ahorro de energía, desarrollando así hábitos de, de sostenibilidad. Eh, Raúl, venga, te toca. Coméntanos a ver qué experiencia tienes ahí relacionada con la seguridad en la red. Bueno, aquí en esta, sí que sí que en esta dimensión, lógicamente, como hemos dicho varias veces en la charla, el alumnado de infantil es poco autónomo, ¿vale?, a la hora de acceder a, a internet, o debería serlo, ¿vale?, debería, debería serlo porque muchas veces las familias les damos un dispositivo al niño para que vea un vídeo en YouTube y a veces no sabemos ni dónde se mete, va accediendo de un vídeo a otro a otro, entonces, no debería ser lo correcto, ahí las familias tenemos que estar muy encima y, y tenemos que, que guiar y acompañar, pero lo que sí podemos incidir mucho en el cole, lógicamente en el cole nunca van a acceder a internet de manera autónoma, sobre todo en edades tan tempranas, pero sí podemos incidir, como dijo Katia, en la, en la salud. Entonces nosotros en alguna ocasión hemos intentado, hemos intentado hacer alguna campaña de hábitos saludables utilizando la tecnología, ¿vale? entonces vamos a ver ahora un... Un sencillo vídeo en el que intentamos pues compartir, primero intentamos nosotros eh, definir los 10 hábitos para estar sanos, limpios y felices, muy importante, en el que pues establecimos con la, con, con la ayuda del grupo pues esos 10 hábitos que nos podían servir y en ellos vimos pues que había que jugar al aire libre, que había que moverse, que había que estar poquito tiempo con la tablet, ¿vale? Porque a los peques si les dejamos, para ellos pueden estar tres horas delante de la pantalla y no se dan cuenta. Y todo eso que dice, que dice Katy, pues es muy, muy importante. hacerlos los partícipes, de. hacerlos responsables, más que partícipes responsables, de su propio cuidado y de su propia salud a la hora de... De, de respetar unas normas para tener un consumo responsable de la, de la tecnología. Y como estábamos muy convencidos de, de lo que hicimos, pues ahí, como se vio en el vídeo, no solo lo compartimos en el cole, sino que en la farmacia más cercana, pues fuimos a llevar nuestros panfletos para que los repartieran por, por todo el barrio. Claro que sí, ahí colaborando. Eh, Katy, vamos ya con el, con el último componente, el de resolución de problemas. Pues en este caso se orienta a que los niños identifiquen los periféricos del ordenador, que hagan un uso adecuado de la tecnología y también que cuando detecten un problema sean capaces de trasladarlo al docente para que éste pueda solucionarlo. Rubén. Pues tenemos? Nada, en, en esto lo que más buscamos, como bien dice Katy, es que nuestro alumnado sea lo más autónomo a la hora de, de enfrentarse a la tecnología. Vale, ahora en este vídeo vamos a ver, pues, cómo eh, podemos llegar a tener, pues, a, a la clase trabajando o jugando o interaccionando con diferentes herramientas tecnológicas, como es el ordenador, como es la pizarra digital. Vale, si en este momento tuviésemos alguna tablet eh, pues también la idea es pues, que el alumno sea independiente, que sea capaz de resolver problemas, si esto no me carga pues vuelvo a entrar y salir o si esto no me funciona pues a lo mejor es que se me ha desconectado eh, el ratón, entonces sigo el cable, todo muy, muy, muy intuitivo, todo muy... Muy basado en la experiencia, en la resolución de problemas, pero, pero el, el, el camino es ese, el camino es que ellos vayan intentando reconocer los componentes más básicos del ordenador, pues si no veo la imagen es porque a lo mejor la pantalla está apagada, si el ratón no me funciona es porque a lo mejor no está conectado y que ellos a base de, de experiencia y práctica y sobre todo de vivir muchas, muchas situaciones como estas, pues que se vayan consiguiendo hacer eh, autónomos a la hora de, del uso de la tecnología y, sobre todo, como bien dijo Katy, de resolver, de resolver las incidencias que le puedan ir, ir surgiendo. Eh, Inma, nuestra compañera, me comenta que tenemos unas preguntas por el chat. Inma, te damos paso, venga. Hola, eh, bueno, está generando muchísimo interés vuestras intervenciones y os voy a plantear dos preguntas y si os parece, primero os planteo un primer núcleo que están todas relacionadas y luego el, el segundo. Hay varias personas que nos han preguntado por el eh, ciclo de cero a tres años, sobre todo eh, nos han hecho dos, tipo, dos preguntas sobre experiencias y recursos tecnológicos que se pueden utilizar en ese ciclo de 0 a 3 años y también si es recomendable, si es conveniente, que alumnado de 0 a 3 años utilice este tipo de dispositivos en el, en el aula. Rubén, ¿empiezo yo? Vale. <risa> bueno, pues sí, es, es aconsejable, sobre todo porque como un lenguaje de alfabetización digital lo único que sí que es cierto que de 0 a 3 pues, son muy chiquitines y no van a utilizar la tecnología para crear contenido digital, pero sí que la pueden utilizar para acceder pues, a canciones, a vídeos, a diferente contenido digital que sea, que sea interesante y que en ese momento los, los profesores consideren que, que deben eh, pues, tener contacto su, sus alumnos. Y... En, en cuanto a materiales o recursos que se les puedan proporcionar, pues eh, yo hace, el año pasado me parece que fue, o el curso pasado o el anterior, eh, tuve una experiencia, realicé una experiencia con varias guarderías de Madrid, de España, fue un proyecto de twinning en el que trabajamos la robótica. Y sí que es cierto pues, que a los niños tan pequeños lo que se le dan son diferentes materiales para que, pues, yo que sé, pilas, diodos, LED, para que ellos experimenten, eh, exploren cómo crear circuitos. Todos estos materiales, por supuesto, no pasa nada. <risa> o plastilina conductora, no pasa nada porque ellos no manipulen porque no, no, les va, no, no, va, no van a tener ningún accidente con ellos. Están todos preparados para que sean manipulados por niños tan pequeños y nada y fue una experiencia la verdad es que muy enriquecedora y aprendimos muchísimo los niños de, de en ese caso mis alumnos tenían cuatro años y aprendieron un montón de los niños de, de la primera del de primer ciclo de, de educación infantil sigo yo vale pues cojo el relevo de Katy eh... A ver, realmente la introducción de la tecnología en 0-3 hay que tenerla muy muy bien pensada y muy, y muy estudiada, porque realmente de 0 a 3 los peques y las peques tienen otras cosas que hacer muy importantes. Pero, como ya dijimos, eh, la tecnología nos ofrece un sinfín de posibilidades que se adaptan a todas las edades, a todos los niveles educativos y a todos los los niveles de desempeño del alumnado. Y hay herramientas tecnológicas como, por ejemplo, las app Toys, que son eh, aplicaciones de tablet que interaccionan con elementos físicos, con elementos manipulativos, que pueden ofrecer un, un abanico de, de experiencias sensoriales al alumnado enriquecidas con imágenes, sonidos y con contenidos de calidad que cree el propio maestro, la propia familia, que puede aportar mucho al, al alumnado y, sobre todo, que les puede ayudar. A, a ir concibiendo la, la tecnología como una herramienta para hacer algo más que simplemente dejar tranquilo a papá y a mamá cuando están comiendo o cuando mm. están haciendo otra cosa y simplemente consumir. Yo creo que esta, esta competencia, la competencia digital y, y el enfoque que tiene es intentar desde el minuto uno que el alumno conozca la tecnología, ya sea con un añito y medio, con dos años o con cinco, que sea consciente de que tiene que tener un papel activo hacia la tecnología, no pasivo. Y eso, aunque lo introduzcamos en los dos años como un juguete manipulativo y como una herramienta más, no estaría, no estaría mal. Otra cosa es que, claro, le demos a un niño de un año, año y medio, una tablet para que simplemente vea vídeos y vea números y vea letras y así aprenda. Yo creo que no es lo, lo que nosotros buscamos ni defendemos. Perfecto. Puedo decir una cosilla más, Estela, sí. que en, en el ciclo, en el primer ciclo de educación infantil, eh, bueno, tanto como en el segundo, creo que a la hora de seleccionar los recursos digitales lo que verdaderamente interesa es, son los procesos cognitivos, comunicativos o emocionales que se pueden generar a través de, de la tecnología, no la tecnología en sí misma. Efectivamente. Eh, Inma, creo que tienes otra pregunta, ¿verdad? Eh, sí, muchas gracias, Estela. Eh, nos preguntan también, relacionado con lo que estáis comentando ahora, por repositorios de recursos, de aplicaciones tecnológicas para educación infantil, por si nos podéis recomendar alguno donde se puedan encontrar eh, recursos. Pues eh, yo, yo recomendaría... Bueno, eh, creo que Twitter es fabuloso para encontrar recursos, eh, yo aprendo muchísimo a través del claustro virtual, siguiendo a Rubén, siguiendo a Carol Calvo, a Carmen Pérez, a Mire, eh, a Yoli, a Marta Ciprés, es que hay muchísima gente que comparte eh, a través de Twitter no solamente sus experiencias sino también las herramientas que, que utiliza. Y luego todas nosotras también y Rubén <risa> tenemos un blog donde o en Facebook o Instagram vamos colgando las experiencias que vamos realizando con nuestros alumnos y allí pues eso, vamos diciendo, describimos no solamente la experiencia sino las herramientas que, que utilizamos. ¿Quieres añadir algo más, Rubén? No, yo lo enlazo con la siguiente si quieres, ya que vamos a hablar de la experiencia. Ahí ya sí. enlazo los repositorios y los... Efectivamente, Rubén. Eh, queríamos hablar de, de la experiencia que tenemos publicada en, en nuestra página del INTED de experiencias educativas inspiradoras eh, titulada Desarrollando la creatividad en educación infantil. Y me gustó mucho el, el enfoque que hacías de las tecnologías educativas porque eh, más que, que en saber... Utilizar cosas de, te centrabas en lo que podías hacer con, uh -huh. con esos instrumentos, en esa creatividad del alumnado y en esas creaciones que, que realizan. Eh, ¿Cómo aconsejarías a un docente que quiera introducirse en el tema de la competencia, que quiera introducir la competencia digital en infantil en el aula? Que, ¿Cómo le recomendarías empezar? Bueno, el primer paso, y como dijo Katy, pues buscando, ¿vale? Buscando modelos, buscando ejemplos, buscando referencias, porque realmente eh, todo está más o menos inventado, todo está hecho y ver la experiencia de otra de otra persona pues me puede ayudar a mí a darle una, una, nueva, una nueva visión. Por ejemplo, la, la experiencia que tú citas, Estela, la de desarrollando la creatividad, yo estaba todo contento pensando que había tenido una super idea original de, pues, junto creatividad y una app, creatividad, pues, ya está. Y luego, buscando en internet, vi que ya César Pollatos ya había acuñado el término hace tiempo. También lo usa Rosalie Arte. También hay incluso alguna empresa que crea aplicaciones que se llama Creativa Entonces, por eso digo que no, que no podemos intentar crear las cosas de cero porque ya todo, todo está creado y es bueno que nos inspiremos y nos ayudemos de lo que ya está por ahí. ¿Cómo podemos integrar la tecnología? Pues el primer paso, el básico, es pensar ¿para qué? Pero tanto para el alumno como para el profe. ¿Para qué quiero yo introducir la tecnología en mi aula? ¿Porque me lo piden? ¿Porque es lo que está de moda? ¿Porque queda bien? ¿Y porque los padres me lo demandan? ¿Pero a mí me va a dar trabajo, me va a dar problemas? ¿No lo veo? Pues entonces no tiene sentido introducir la tecnología. La tecnología tiene sentido cuando yo creo que me va a facilitar, porque como ya hemos dicho en esta charla, la tecnología facilita la vida, facilita las cosas. Cuando nos la complica es que no la estamos usando bien o no la necesitamos utilizar. Eh, que quiero que mi alumno desarrolle la competencia lingüística porque veo que son muy tímidos y no arrancan a hablar niños de tres, niñas de cuatro que no quieren hablar, pues a lo mejor a ver, utilizando aplicaciones de vídeo, simplemente la cámara de de la tablet o creando sencillas películas o sencillas entrevistas, pues a lo mejor se sueltan a hablar. Yo después ya de varios años de experiencia, de dos ciclos educativos, dos clases que he tenido tres años, pues he ido viendo como niños que en tres añitos no querían hablar a fuerza de hacer vídeos y ver que sus compañeros hablaban, participaban y se sentían orgullosos, pues poco a poco fueron eh, rompiendo esa timidez y desarrollando la, la, competencia, la competencia oral, la competencia lingüística. A lo mejor no quiero trabajar esa competencia lingüística oral y me interesa porque, porque sí, porque quiero que mis niños aprendan a leer. Pues también hemos comprobado como creando diferentes, eh, diferentes cómics, diferentes libros, diferentes cuentos, el alumnado... Arremete la, ta la tarea de empezar a leer con más motivación cuando reconoce el contenido, cuando sabe que en esa historia va a aparecer algo que le interesa, va a aparecer su propia imagen protagonizando pues, una historia, un cuento, un, una, una situación que les resulte motivadora y, y también ayuda, pues, eso para para utilizar y luego también tenemos el campo de la robótica, ¿vale? Que si queremos que aprendan, como dijimos antes a pensar o a utilizar los números en un contexto real, utilizando robots de suelo como el Scornabot o el o Vibot o para aprender a programar con trazos como lo Zobot, que tenemos por ahí algún algún vídeo que podemos ver que nos va que nos da soporte, ¿vale? Este es el Scornabot, pues cómo podemos aprender a a programar antes Katy decía que es una secuencia ordenada de comandos, de acciones, pues ahí vemos cómo, cómo la P que está siguiendo los comandos que tiene, que tiene que utilizar a través de colores, cada color corresponde al botón que tienen que pulsar y simplemente pues el robot ejecuta el comando, perdón, el código formado por una secuencia de comandos para llegar al, al objetivo. En este caso concreto no llega, ¿vale? Siempre, siempre lo pongo porque me gusta, porque no llega y tienen que depurar, tienen que intentarlo, tienen que volver a hacer. Aparte de trabajar robótica ahí, pues estamos trabajando la toma de decisiones, estamos trabajando la tolerancia al error, estamos trabajando el trabajo en equipo, ¿vale? La, la tecnología nos aporta un montón de cosas que, que a lo mejor otros elementos más analógicos o más tradicionales no nos aportan. Eso no significa que tengamos que trabajar todo con tecnología y no significa que la tecnología sea lo mejor, sino la tecnología es una herramienta más que nos puede complementar y nos puede ayudar a la hora de, de potenciar, como a mí me gusta decir, los los aprendizajes. Perfecto. Katy, ¿qué consejo das tú? Katy, no te oigo. Perdón, que lo tenía en silencio. <risa> pues aconsejaría a los docentes que pierdan el miedo y que poco a poco vayan desarrollando su competencia digital para integrarla con, dentro de sus funciones docentes, ya que eh, es una opción que no pueden elegir o desechar, ya que es una competencia clave que debemos desarrollar en nuestros alumnos, eso por un lado. Y por otro, son, forman parte de una comunidad educativa, y es necesario que tengan cierto nivel de competencia digital para poder eh, realizar ciertas actividades docentes, como por ejemplo, eh, colaborar con sus compañeros en entornos virtuales, comunicarse con las familias o con la administración educativa a través de plataformas institucionales. Entonces, lo que creo que es necesario es que como docentes, conozcamos los diferentes marcos de referencia sobre competencia digital, que sepamos qué aspectos de competencia digital tenemos que desarrollar en nuestros alumnos, que también sepamos qué es lo que nosotros debemos saber para poder conseguir desarrollar estos aspectos en el alumnado y en función de eso, nos marquemos unos objetivos en función de nuestras carencias y eh, llevemos a cabo un itinerario formativo. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través del Instituto de, Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, ofrece Aprende Inter, que son un conjunto de actividades de aprendizaje en línea. Eh, en diversas que se ofrecen en diversas modalidades eh, para eh, que lo que persiguen es la transformación digital de la educación. Entre esas modalidades de formación pues, se encuentran los cursos tutorizados en línea que tienen una duración de 70 horas, los cursos masivos abiertos que se denominan MOOCs y que tienen una duración de 25 horas. También están los nanocursos masivos abiertos o NUC con una duración de tres horas y las que son píldoras de autoformación, que tienen una duración entre tres y siete minutos. Eh, para eso, es simplemente es necesario descargarse eh, la aplicación Erupil que está disponible tanto, tanto para iOS como para Android en el dispositivo. Y se pueden realizar esas píldoras en cualquier momento. Perfecto. Eh, luego compartimos todos estos enlaces de todas formas en el chat para es que la gente lo quiere consultar y demás, que, que pueda acceder a, a ello. Eh, con objeto de colaborar en la formación de manera coherente y coordinada, los centros de educación infantil cooperarán estrechamente con las madres y padres o tutores legales. En este sentido, en esta etapa educativa hay que hacer un tratamiento muy importante de las familias eh, en la labor de alfabetización digital del alumnado. ¿Cómo es esta relación familia-educación? ¿Cómo lo trabajáis desde vuestros centros, Rubén? Bueno, pues desde nuestro centro siempre intentamos eh, aunar la participación de familia, escuela, alumno, de tal manera que todos aprendan de todos, ¿vale? Eh, es importante que el enfoque que se haga de la tecnología eh, sea un enfoque compartido por toda la tribu vale como decía el proverbio africano a un niño lo educa la tribu o para educar a un niño hace falta una tribu no vale que en casa le den unos mensajes en el cole otros porque al final lo único que va a causar en el niño es no solo desinformación sino que se sienta contrariado de no saber qué ejemplo seguir si en el cole le estamos diciendo que la tecnología es una herramienta súper potente para crear y conectar pero sin embargo el niño en casa ve que sus papás mientras está comiendo él pues él ve la tele y sus papás están viendo el móvil y en la mesa no habla nadie ni hay ningún intercambio comunicativo pues realmente el mensaje no es el que el que queremos dar o el que queremos que el niño capte con respecto a la tecnología para eso en las escuelas pues intentamos hacer distintas actividades tipo bradoiros tipo eh, perdón, hablo de ahí, talleres, tipo talleres, tipo pequeñas experiencias donde, donde familia y alumno y escuela compartan el mismo enfoque. Como podemos ver en, en esta foto, pues intentamos que, que las familias sean agentes activos del uso de la tecnología y siempre intentamos traer algún papá, alguna mamá, algún abuelo como un experto para que nos hable de algún tema. Siempre cuando un papá o una mamá viene a hablarnos de un tema, pues se prepara una sencilla presentación, una sencilla eh, información que pueda compartir con el alumnado. Aunque pueda parecer simple para nosotros, vale que un niño vea que su papá o su mamá está haciendo una presentación de cinco diapositivas donde comparte información, ya le estamos dando el mensaje de que la tecnología no solo sirve para despistarme o para aislarme o para ver cosas en el móvil, sino que soy capaz de hacer algo, crear algo y compartirlo con los demás, ¿vale? Mi papá, que es veterinario, nos está enseñando a todos los demás, pues cómo eh, es su trabajo, cómo a través del ordenador nos está enseñando diferentes imágenes y es algo muy, muy, muy interesante y sobre todo muy impactante para ellos. Y luego en el siguiente vídeo vemos lo, una experiencia que también Katy llevó a cabo una parecida cómo el alumnado se convierte en profesor de su propia familia, ¿vale? De cosas que van aprendiendo en el cole, lo, lo comparten con, con sus familiares. En nuestro caso, pues, fueron los peques de infantil que enseñaron a sus, a sus familias cómo aprendieron a manejar el robot, ¿vale? Este robot eh, era el que manejaba en tercer ciclo, que era un poquito más complejo, pero nosotros manejábamos ese que vimos antes, antes de con las teclitas, que se llama el Scornabot, ¿vale? O en este caso, un niño de primero de primaria, que también se acercaba mucho a, a infantil, cómo creaban sus propias aplicaciones con Scratch Junior, que es una manera de programar, pero aquí es donde entra nuestro, nuestro alumnado de tres años que le presentaba a su familia, pues cómo aprendieron a programar el Scornabot, cómo aprendieron a programar el robot, no solo a programarlo, sino que también crearon esa esa maqueta que también fue un trabajo manipulativo importante pero ahí compartieron un ratito con sus con sus familias enseñándole pues cómo se programaba como a, a qué botones había que darle qué había que hacer para planear cómo llegar del punto A al punto b y es una ocasión para empoderar al alumno y para que sean capaces de convertirse en agentes ya no agentes activos ante la tecnología sino también unos agentes transmisores de de valores, de valores de uso responsable, como decíamos antes, en la, en la dimensión de seguridad y de, y de valores de cómo afrontar el uso de la, de la tecnología. Perfecto. Katy, eh, ¿nos puedes dar ahí el punto de vista más institucional de cómo, cómo es esta relación, esta involucración de las familias y en, en la escuela, en esta etapa? Pues desde el momento en el que la familia eh, forma parte o entra a formar parte como miembro de la comunidad educativa del centro sí. comienza su proceso de alfabetización digital y de desarrollo de la competencia digital con un doble objetivo. Por un lado, pues aumentar su competencia digital para que pueda comprender y ayudar y guiar a sus hijos eh, en el proceso de aprendizaje. Y por otro lado, que comprenda y conozca los riesgos del uso de, de internet y que adquieran pautas para poder ayudar a sus hijos y tener un comportamiento seguro y responsable en la red. Eh, tenemos que tener en cuenta que tanto los niños de infantil como los niños de primaria carecen de las destrezas necesarias para poder hacer un uso seguro, responsable, crítico... Y es necesario que las familias adquieran esas pautas para poder acompañar a sus hijos en ese proceso, pero también que ellos mismos hagan un uso responsable y crítico, porque muchas veces son modelos a seguir o a imitar por, por sus hijos. En este sentido... Eh, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, desde el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, pues también ofrece una serie de experiencias de aprendizaje abierto eh, para ayudar a las familias en esa formación sobre competencia digital. Eh, como por ejemplo, un NUC que se ha desarrollado reci recientemente, que ha sido el de Menores en Red, no, Menor Seguro en Red, eh, en el que ha colaborado la Asociación Española de Protección de Datos y, eh, Infibe, e INCIBE. Y es, eh, bueno, se ha ofertado en su segunda edición. Eh, bueno, para ir cerrando ya, que como siempre nos pilla, nos pilla, nos pilla el tiempo, eh, ¿qué, ¿qué consideráis que debería de tener las experiencias en infantil para que funcionen? Rubén. Pues yo por mi parte el protagonismo absoluto del alumnado, que, que se sientan, eso no significa que lo hagan ellos solos porque Katy y yo siempre estamos de acuerdo en que infantil es muy guiado, sobre todo cuando introducimos la tecnología para que no haya problemas ni haya incidencias, sobre todo para que el alumnado no se frustre cuando, cuando no sepa hacer algo, pero que el alumnado se sienta protagonista. En el último vídeo que vamos a ver, vamos a ver una, una propuesta muy sencilla hacer algún librito utilizando simplemente fotos del, del alumnado en este caso para enriquecerlo un poquito más utilizamos la tela verde que se conoce como croma para cambiarle los fondos pero lo más interesante de esta de esta actividad es mirar cómo mira las páginas cómo el alumnado mira las páginas no solo viéndose a él porque aún no llegó a él sino a sus compañeros reconoce sus compañeros reconoce palabras y ahí cuando se ve él que es la hoja de la izquierda ya se está ya creo que se va a señalar, veis la, la mano, si no, me, si no me equivoco, este vídeo lo he visto un montón de veces porque me gusta mucho. Está leyendo las letras y ahí, veis que se ve, dice sus palabras, ahí la sonrisa de este soy yo, ¿vale? Y eso es lo que tiene que, que dar la tecnología en infantil, es decir, emoción, tiene que emocionar al alumno y tiene que verse protagonista, es decir, tiene que verse esto lo he hecho yo, aquí salgo yo y con esto aprendo yo. Yo creo que es lo que tendría que, ver cual, que tener cualquier experiencia de, de infantil. Qué chulada. Pues eh, si no hay más preguntas, Inma, vamos acabando y agradeciéndoos vuestra, vuestra presencia, vuestras reflexiones y vuestro tiempo porque... Nos han resultado muy interesantes a todos los que hemos tenido ocasión de escucharos aquí en directo y bueno, para los que no hayáis podido verlo en directo, el vídeo queda colgado en el canal del INTEF, o sea que en cualquier momento se puede consultar. Dejaremos también colgados los enlaces, tanto en el chat como en comentarios, para que la gente pueda visualizar los vídeos y ver las experiencias, etcétera. Y bueno, y sin más, despedirnos hasta la próxima Educharla, aquí en el canal del INTEF. Buenas tardes y a disfrutar lo que queda de día. Venga, hasta luego y muchas gracias por estar aquí.